Borrachero, Brumancia arbórea, el floripondio, trompeta de ángel, entre otros nombres comunes, es una especie de planta arbustiva del género Brumancia de la familia Solanacea. Es nativa de América del Sur, crece de manera silvestre también en América Central, pero se encuentra neutralizada o cultivada en todo el mundo. De la semilla de esta planta se extrae la escopolamina, es una droga alucinógena del SNC. Uno de sus principios activos es el alucinógeno. Es...